En la tercera clase sobre Yesy Inc, vamos a ver cómo instalar y cómo configurar el archivo para hacer presentaciones. En Inkscape por defecto nos hace una hoja 4 vertical que es el formato típico de la mayoría de las impresoras domésticas. Primero es mostrar el ejemplo de cómo se ve un archivo de Inkscape, Un archivo SVG lo podemos ver en cualquier navegador web. Obviamente como es una hoja 4 vemos que tenemos acá barras de desplazamiento, que no entre y podemos hacer zoom, como hacemos con cualquier documento. Ahora, en Inkscape podemos trabajar en capas. Ahora vamos a hacer una capa nueva y vamos a este objeto moverlo a la capa 2. Y vamos a hacer una capa más y vamos a dibujar otro objeto. Obviamente queda uno por encima del otro. En un navegador vemos exactamente lo mismo. Ahora... Si este documento, instalamos el código g vamos a notar la diferencia. Vamos a menú g instalar, actualizar, aplicamos y ahora vemos que tenemos en una hoja la parte amarilla, el círculo naranja y el cuadrado azul, es decir, una vez que instalamos g cada una de las capas se convierte en una hoja de nuestro documento. El formato A4 no es muy práctico para ver en pantalla completa. Lo que podemos hacer antes o después de instalar es modificarle el documento. Podemos ponerlo apaisado. Podemos definir, si queremos precisión, el tamaño en píxeles y poner 1920 por 1080 si vamos a hacer todos los gráficos de manera vectorial es lo mismo poner 1280 por 720 eh, o 1920 por, por 1080 si vamos a agregar mapas de bits hay que tener en cuenta la calidad en que la vamos a proyectar la, la presentación eh, podemos eh, cambiar el color de fondo si queremos Inclusive podemos, eh, para referencia, agregar una, una grilla, que si queremos podemos hacerla en puntos, en vez de con líneas. Y en la metadata, por ejemplo, acá vamos a cambiar el título. Entonces guardamos esta información. Y ahora cuando lo vamos a ver, cuando actualizamos el documento, Vemos que ahora el título cambió por el título que definimos. Vamos a darle un formato que sea más que ocupe toda la hoja. Lo guardamos y cuando lo vemos en el navegador, en pantalla completa, vemos que ocupa toda la hoja. Tenemos ya aplicado el modo índice eh, y tenemos también el modo dibujos, y ya está Yesync funcionando con todas las funciones de Yesync en el documento. Simplemente ahora depende de cada uno empezar a cargar el contenido de la presentación, y hay algunas cosas eh, más avanzadas que vamos a ir viendo eh, más adelante.